¡Buenas rubiqueros! En este tutorial vamos a aprender a resolver el Pyraminx. Los pasos que vamos a seguir van a ser, primero colocaremos las esquinas, que es el paso más sencillo. Pasaremos a resolver los centros y colocarlos en su cara correspondiente. Y después vamos a dividir la pirámide en dos partes. Una base que resolveremos completamente y una pirámide en la que quedarán las tres o menos aristas mal colocadas. El último paso será resolver, terminar de resolver la pirámide pequeña. Como hemos dicho, el primer paso es colocar las esquinas. Es el paso más fácil, puesto que estas piezas nunca se van a trasladar, siempre van a rotar. Entonces lo único que tenemos que hacer es girarlas hasta que coincidan los colores con sus centros. Vamos a esta, la giramos rojo-rojo, verde-verde, azul-azul. Lo mismo, giramos y giramos. Para saber en qué cara tenemos que colocar los centros, nos tenemos que fijar en las esquinas. Por ejemplo, si queremos colocar el centro amarillo, nos tenemos que fijar en qué esquinas tienen el color amarillo. Esta tiene, esta esquina tiene el color amarillo, y esta también. Cogemos el cubo la pirámide, por la esquina que no tiene el color amarillo y giramos estas pequeñas piezas hasta que los amarillos coincidan. Este será la cara que corresponda al color amarillo. Hacemos lo mismo, por ejemplo, ahora con el verde. Tenemos verde verde, esta pieza que es verde, no quedaba otra, giramos y ya tenemos la cara verde colocada. Automáticamente se nos colocan ya la cara azul y la cara roja. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer será formar una base. Para ello tenemos que colocar las aristas que correspondan en los huecos que no están bien colocados. Aquí tendría que ir un azul verde y aquí una arista amarilla verde. Y luego tendremos la otra parte que será la pirámide pequeña, que va a estar siempre arriba. Esta la vamos a dejar sin resolver. Para colocar las piezas en su lugar correspondiente, primero tenemos que localizarla. En este caso, tendremos que localizar la arista azul-verde. La buscamos. Y una vez que la hemos encontrado, vamos a colocar la pegatina de forma que coincidan los colores. En este caso, azul-azul. Si la ponemos así, no coinciden. Giramos. Una vez que está colocada, lo único que tenemos que hacer es que si la pieza está en la posición derecha, hacemos L', U y L. Y de esta manera ya hemos colocado la pieza en el lugar donde queríamos. Vamos a buscar ahora la amarilla verde, vemos que está aquí, en este caso nos tenemos que hacer el mismo algoritmo que antes, puesto que también está en el lado derecho, y hacemos L', U y L. En caso de que la pieza que tengamos que colocar tenga que situarse a la izquierda para que coincidan los colores, lo que vamos a hacer es el mismo algoritmo que antes, pero de forma simétrica. Es decir, que haremos R, U' y R'. Y de esta forma ya habremos colocado la arista. Otro caso que se nos puede dar es que la pieza, la arista, esté bien colocada, pero mal orientada. Lo único que tenemos que hacer será sacar esta pieza, ponerla en, una, en la parte de arriba, en la pirámide superior, y volverla a colocar bien en su sitio. Vamos, podemos utilizar cualquiera de los dos algoritmos anteriores. Vamos a utilizar el de R, U, R'. Lo único que tenemos que hacer es lo mismo de antes, que coincidan los colores y al estar a la derecha haremos l u y l y ya la tendremos colocada el último paso para resolver el pirámix es terminar de colocar las aristas de la pirámide pequeña de la pirámide superior vamos a tener tres posibles casos el primero es que las tres aristas estén mal colocadas. El segundo caso es que las tres aristas estén mal colocadas, pero que las pegatinas coincidan en una misma cara. Como podemos ver, es un caso muy simétrico. Y el último caso es tener las aristas bien colocadas y tener una bien colocada y orientada y otras dos bien colocadas, pero mal orientadas. Vamos a empezar por el caso en el que tenemos las tres aristas mal colocadas y que además no es el caso simétrico. Nos tenemos que fijar si el sentido de giro de las aristas para que se coloquen bien va a ser un giro horario o, por el contrario, antihorario. En nuestro caso, aquí tenemos la arista roja-amarilla y vemos que se tiene que colocar en esta posición. En su lugar tenemos la arista amarilla-verde, que se tiene que colocar en este punto, de forma que el giro que tenemos que hacer es antihorario. Una vez que hayamos identificado en qué sentido va a ser el giro, lo que vamos a hacer va a ser girar la pirámide pequeña hasta que una de las aristas coincida con su color en su posición. En este caso vemos que está aquí. Una vez que hayamos localizado esto, vamos a poner esta pieza y este, esta parte del, de la pirámide atrás. De forma que las aristas que no estén colocadas estén en la cara frontal. Y vamos a realizar el siguiente algoritmo. R' U' L' L y R, y lo único que tendremos que hacer ahora es girar la cara U para tener la pirámide resulta. Vamos ahora con el mismo caso, el de tener las tres aristas mal colocadas, pero que tengamos que hacer el sentido horario. Rojo-amarillo, que se, se tendría que colocar en esta posición. El verde rojo, que se tendría que colocar en esta, por lo que es sentido horario. Hacemos lo mismo que antes. Buscamos una arista que pueda colocarse en su sitio con los colores correspondientes. Tenemos la verde amarilla. La vamos a poner en la parte de atrás y en la cara frontal vamos a tener las que no se corresponden en su lugar. Vamos a hacer el siguiente algoritmo. L, U, R, U', R', y L'. Al igual que antes, lo único que tenemos que hacer es girar la cara U, y ya tenemos la pirámide resuelta. Vamos con el siguiente caso. En este hemos dicho que teníamos las, pie las tres piezas, las tres aristas, mal colocadas. Pero es un caso muy simétrico, entonces en este caso nos va a dar igual por dónde coger el cubo, siempre y cuando la base resuelta esté apuntando hacia abajo. Al igual que antes, identificamos qué sentido tiene que ir el giro para que coincidan los colores. El amarillo está aquí, debe ir aquí, verde aquí, rojo aquí. Tenemos un sentido antihorario. Como hemos dicho, nos va a dar igual cómo colocar el cubo, siempre que la base esté resuelta, y vamos a aplicar el siguiente algoritmo, R', U, R, U, R', U, y R. Como vemos, la pirámide queda resuelta y además es un algoritmo muy muy sencillo de aprender. En este caso tenemos lo mismo que antes, el caso simétrico, pero el sentido de giro va a ser horario: amarillo, amarillo, rojo, rojo, verde, verde. Al igual que antes, no va a dar, nos va a dar igual cómo coloquemos el cubo, siempre que la base esté abajo resuelta. Y vamos a aplicar el siguiente algoritmo: R', U', R'. U', R', U', y R. Como vemos, lo único que ha cambiado de este algoritmo con respecto al anterior son las U's, que hemos cambiado las U' por U'. El último caso que se nos puede dar para resolver la pirámide es, como ya hemos dicho antes, tener las tres aristas bien colocadas, que una, además, esté bien orientada y dos, estén mal orientadas. Lo que vamos a hacer será poner las que estén mal orientadas en la cara frontal y la que esté bien colocada y orientada, orientada mirando hacia atrás. El algoritmo que tenemos que, que utilizar es el siguiente. R' L R L' U, L', U', y L. Y ya tenemos la pirámide resulta. Bueno, rubiqueros, hasta aquí el tutorial de Pyramids. Como ya sabéis, podéis seguirnos en el canal de YouTube, IberoRubic, en Twitter, arroba IberoRubic, o ver más tutoriales en nuestra propia página web, iberorubic.com.